Buenas noches, ¿cómo están? Son Todos bienvenidos a, la, a Los hijos. Miren, yo quiero comenzar para hacer un alerta ¿no? Un alerta sobre todo en el tema de lo De lo que está pasando ahora ahora mismo Están secuestrando adolescentes dentro de Ucrania Para llevarlos al frente de guerra Pues no tienen, no tienen personal están, están secuestrando adolescentes, niños Está pasando lo de la, lo, de la Alemania nazi ¿no? Bro? La juventud de Hitleriana Hitler, Hitler, Hitler Que fue lo último que sacaron fue un genocidio pues, aplicado contra ellos mismos, contra el mismo Hitler. Niños que están sacando, se los están llevando, secuestrando. Y ancianos, que ya no están en edades de combate, se los están llevando. Pero, pero está de los primeros que arrancaron, que son muchos de ellos que dicen que son mercenarios. Sobre todo de, de, de la parte de Europa. Se está viendo, que es lo terrible, ¿no? lo que es la guerra... Se está viendo muchachos que nunca agarraron, pues se metieron a mercenario por el tema del dinero. Por el tema de la, del pago. Y se metieron a mercenarios este, y solamente lo, lo, jugaron a la guerra en, en, juego, en juegos virtuales. Nunca habían agarrado un arma. Nunca. Un arma real. No. Muchachos que estuvieron combatiendo a través de juegos virtuales. Le dijeron, mira, están pagándole tanto, les llenaron la cabeza que les estaban pagando un realero cuando hay, hay, cuando, cuando cuando incluso hasta les están dando nada más que una, un cargador de fusil, porque ya no tienen ni siquiera armamento, lo están gastando con, pero rapidísimo. Los rusos, ahí van a ver un video ahora que los rusos dicen, todo lo que le están dando lo estamos agarrando nosotros. Cada vez que los rodeamos, cada vez que los atacamos y cada vez que le quitamos, le quitamos armamento, hay armamento americano, alemán, este, austríaco. O sea, hay de todo tipo de armamento que le está llegando. El que diga ahora mismo que esta, esta no es una tercera guerra mundial de toda Europa y Estados Unidos contra Rusia, está equivocado. Aquí hay una guerra ya, guerra en proceso. Pero lo de los niños es bien lamentable, pues muchachos que de repente se encontraron, con que pasaron de, de, de hacer un juego virtual, se, me imagino que asumieron el rol de combatientes dentro de un juego virtual y dijeron que eran, bueno, pues que eran guerrilleros, pues, soldados de guerra. Y ahora se están encontrando con el frío, barro, las condiciones en que están los combatientes en, en, en la guerra de Ucrania. Y sobre todo, la realidad, que no tiene nada de virtual, que son las balas silbando, las explosiones. El otro día vi, como un comando completo, comando completo, eso el pasado por videos, en, videos que le llegan a uno, uno, puede, uno lo puede poner pues inmediatamente te los vetas. Te lo, te lo pues. YouTube, como que si no está pasando nada en Ucrania. este Un comando completo, ¿cómo lo exterminan? ...van todos este, en fila india... ...tú notas por qué están este, los lentes estos que, que detectan calor... ...y de repente comienza compadre, pum pú, pu, pú, pu, pú, artillería. Todos los ves corriendo, ya no... ...te das cuenta que un, un, soldado en, en un soldado en esas circunstancias... ...un soldado preparado, inmediatamente busca refugio... ...pero todos juntos, o sea, buscan hacia los, hacia los sectores. No, parece una desbandada... ...de animalitos corriendo por el campo... ...mientras los iban exterminando. Eso está pasando en Ucrania ahorita. En Estados Unidos... ...hay un rechazo generalizado ya... ...en contra de la guerra. Generalizado. Eso que vieron ahorita es una de las... Mani ...una de las tantas manifestaciones de Chicago... ...por cierto ya estaba la bandera de Venezuela... y ...dice OTAN manos fuera de Venezuela... ...dicen ahí... Esta fue, incluso estuvo metido el código pink, el código rosa, una activista a la que le mataron el hijo en la guerra. Y están respondiendo, la gente está saliendo. Entonces tú ves cuáles son las movilizaciones, por ejemplo, en, en Francia, en España, salen a caminar. Pronto, pronto, pronto, pronto, ahí se van a apoderar de, de las masas, se va a apoderar la ira. Porque ahorita ellos creen que con una marcha y con llenar ahí el centro de Madrid en una plaza, ellos van a, a, a lograr que el gobierno cambie. No, el gobierno tiene una agenda. Una agenda que no va a dejar de cumplirla. Lo que pasó en Francia. En Francia, Macron, sin preguntar, sin ton ni son, le clavó, un, este, le subió la edad a los pensionados. Y hay países en donde se está tomando en cuenta ya que el viejo no sirve para nada, entonces el viejo no tiene por qué pagarle nada. Así mismo, países en Europa. En Estados Unidos lo dije, la, la señora Yellen dice que si no hay subida de presupuesto federal van a tener que acudir a, lo, a los salarios y pensiones de los trabajadores federales en Estados Unidos. Yo les dije a, a unos camaradas, les dije, ¿por qué está interesante todo el panorama? Porque hay un rechazo ya no generalizado solamente contra el poder económico. No hay un rechazo generalizado contra quienes defienden ese poder económico. Ya Alemania y Europa y la OTAN se dieron cuenta que están gastando prácticamente todo su armamento allí. ...en la guerra, no tienen producción, recordemos que la producción de los alemanes... ...la producción del, de los europeos, la producción norteamericana, es netamente privada. No quiero decir que Rusia, la, la, la, la, la industria armamentista rusa no sea privada, o la China. No, si son privadas, pero hay una grandísima diferencia. Y la grandísima diferencia es que en Estados Unidos y Europa... Los mercaderes de la muerte, que son los mercaderes de esta industria militar, les importa un carajo los muertos que haya, mientras estén vendiendo. Más bien están propiciando que eso pase. Stoltenberg, Stoltenberg, creo que se llama él, el de la, el de la OTAN. Primero dice que bueno, que ya las producciones de municiones para poderlas regularizar tiene que pasar dos años y medio. ¿Tú sabes todo lo que ha pasado en dos años y medio en una guerra? Como la, que, como la de Rusia mientras Putin dice sí, ok, está bien usted, nosotros sabemos que ellos no están produciendo la cantidad de municiones no la están produciendo pero nosotros sí nosotros sí la estamos trabajando entonces hay en, en, hay evolución en este momento en Europa y Estados Unidos y muy, mira, yo lo he, lo he dicho y lo voy a, lo voy a seguir diciendo más temprano que tarde, Estados Unidos va a voltear para Latinoamérica. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Más temprano que tarde, Estados Unidos va a voltear para acá. <coughs> Ahorita está prevaleciendo, una, la industria armamentista. La industria criminal de armamento. Y dos... ...que siguen ahí tratando de resucitar a punta de mentira a Wall Street... ...y a todo el mercado bursátil y todo lo que es el, el capital especulativo. Así es, como, así es como ellos se están manteniendo. Agarran y le inyectan un poquito de petróleo por aquí... ...ya Estados Unidos está a punto de que, de que hace sin reservas petroleras... ...tratando de mantener el precio del petróleo... ...y no va a poder seguirlo manteniendo. Y ya el precio del petróleo se les va a disparar... ...y se les va a disparar porque los demás países en OPEP... ...ya no se cargan el cuentico del, del petrodólar. Ya comenzaron a hacer negocios, por ejemplo, con, con, con Rusia es con rublo, con China es con el yuan... Y ...están apartando al dólar y eso le afecta a Estados Unidos económicamente. Les afecta, simple. Ustedes vieron algo allí, porque hay el resurgir del, nazif, del nazifascismo... ...y lo está padrinando los sectores poderosos en Europa y Estados Unidos... Ese resurgir, muchos en España están todavía, están, están todavía soñando con 1936, que fue cuando el golpe de Estado de, de Franco, el inicio de la guerra civil española, ¿eh? donde se asesinaron a miles y miles de españoles por nada más por el solo hecho de, de ser comunista. Y es lo que viene ahora. En la última reunión que tuvieron los de la OTAN fue atacar el socialismo. El socialismo es el mal de todas las... De todo, el mal de todos, de, de todos sus problemas. No, no. Y la brecha aumentando entre ricos y pobres. La brecha aumentando. Aumentando. Es más, de hecho, yo estaba en la Asamblea hoy y una de las cosas que yo estuve conversando con uno de los, de los diputados, yo le decía que nosotros somos un pueblo resiliente, pues ya hemos pasado por muchas de las cosas que están pasando ahorita en Estados Unidos, están pasando en, en, en Europa. En Estados Unidos y en Europa ahora mismo, tú para poder pagar, para poder pagar la luz para la calefacción o la electricidad para la calefacción y la luz, tienes que dejar de comer. Pero no te queda real. No te queda presupuesto para, la, para la, la, la cesta básica. No te queda. Igual está pasando en Europa. Y eso que no los agarró el invierno frío que, que se estaba previendo... No los agarró el, in... el crudo invierno que los agarró el año pasado. La leña, para que usted vea cómo funciona el capitalismo. Antes hay muchos que tenían sus chimeneas ahí, las tenían ya de adorno. Y empezaron a comprar la leña. Al empezar a comprar la leña, se subió el precio. Se están llenando los que pican leña para los hogares. Que antes era hasta casi que un lujo tenerla... La leñita ahí nada, con una cuestión folclórica, como dicen ellos. Poner la leñita en, el, en, en la chimenea para pasar diciembre, para pasar un, una velada con la novia, con la familia. Ahora están comprando la leña para poder calentar la casa. Y les está subiendo los precios de la, de la leña. Pero es, es, es, es terrible. Este, ustedes, ah, otra cosa, ya, ya el cinismo es descarado, ¿sabes? Esos los dos cómicos rusos, rusos y lo peor, lo peor de esto es que salen grabados. Entrevistaron a Per, quien era... Sec... Bueno, aquí nosotros le estamos haciendo seguimiento a un libro de Per también, lo estamos investigando en la Asamblea Nacional. Y el tipo, así, sin tono y son, creyendo que está hablando con el que era este vicepresidente de Ucrania, le dice que, que Ucrania está haciendo el trabajo sucio de ellos. Que Ucrania está haciendo el trabajo sucio. ...igual pasó con Stoltenberg pues... ...Stoltenberg hoy declaró, hoy apareció... ...en RT Rusia Today... ...por eso que no dejan ver Rusia Today por toda Europa... ...agarró y dijo... ...que sí... ...que ellos vienen preparando a Ucrania... ...que la guerra no es de ahora... ...que la guerra con Rusia es desde el 2014... ...o sea, desde Bar de Barack Obama para acá... ...de Barack Obama para acá... Lo, lo, ...lo increíble de esto... Es que ahí se firmaron unos acuerdos de Minsk, se firmaron para el cese de guerra, para no avanzar hacia el este, para no, no seguir armando Ucrania. Y ellos están reconociendo hoy la OTAN y reconociendo estos vagabundos, igual como lo reconoció a este Angela Merkel recientemente, que los acuerdos de Minsk fueron para... fue Es la, la ruptura pues de cualquier tipo de compromiso. No hay compromiso. Y me van a decir a mí que el mundo no debe cambiar. ¿Quién le exige ahora mismo a Estados Unidos la ruptura y crímenes de lesa humanidad por la ruptura de todos los compromisos que tuvo? ¿Quién le exige a Estados Unidos? ¿Quién le exige a los países europeos el pago por todo el daño que han hecho en Ucrania después de la ruptura de, de, de un compromiso y una firma en el acuerdo de Minsk? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Terrible. Y les repito, eso viene para acá. Lo que pasa es que nosotros estamos preparados. En Miami están como locos, Manolo. Como locos. Tú hay que velo. Como loco. Ya, ya dicen que la Fuerza Armada prontico, prontico, va a agarrar a Nicolás y lo va a sacar de aquí. Está bien. Siguen apostando. Oye, más asco dio. Un audio de Poggioli, el que dijo que fue grabado, y ya les voy a decir por qué salió libre, por qué no lo metieron preso. El que grabó que él pensaba asaltar la embajada de Cuba aquí en Venezuela en el año 2002 y pensaba violar a la mujer del embajador. Ese señor. ¿Y sabe por qué lo soltaron? Un mero formulismo legal, porque consideraron la grabación ilegal. ¿Qué tal? Lo dijo, lo reconoció, pero el abogado dijo que esa grabación no era ilegal y no, no había sido este, ordenada por ningún tribunal. Y sale libre y vieras con lo que está diciendo ahorita, así simple y llanamente, que hay que acabar a punte plomo con, con, la, con los chavistas. Con todos los chavistas, hay que acabar pues con ellos. Que esto se acaba es a punte plomo. El gato briseño. ...Rolu el ladrón... ...asilado en Costa Rica... ...hablando con Daniel Lara Faría... ...diciendo que esto no sale por vía electoral... ...así están... ...vamos a ver eso de es la locura de los mayameros... tal cómo está en Miami... ...en, en Alemania entonces todo esto... ...vamos a verlo, rueda... ...pero ve bien cuál es la narrativa de ellos... Es, es, es, ...hay que verlo, no acuérdate una cosa... No es lo mismo estar con, con Globovisión aquí en Venezuela, por ejemplo, Leopoldo Castillo y compañía. Por, por cierto, que Leopoldo fue el que dijo que Leopoldo López había sacado casi sin signos de vida desde el hospital, para el hospital militar. Pero no es lo mismo, es la narrativa que ellos montan allá y se la están montando ¿a quiénes? ¿A los pendejos locos en Miami? ¿Ve? ¿Cuál es la narrativa? La narrativa es que Estados Unidos, porque ellos saben... ¿ve? Que Estados Unidos en cualquier momento tiene que venirse para acá, que es una media verdad, ¿eh? ...este... y tiene que venir buscando lo que él llama su patio trasero. Esa es la narrativa. Fíjate bien que siguen todavía a estas alturas apostando por la caída e invasión de Venezuela por parte de los gringos. Esa es su salida. Toditos ellos se están quedando sin real, los están persiguiendo, están chequeándoles. Recientemente no metieron preso a uno por corrupto, el que era ministro de Interior de, de Yanine Áñez de, de Bolivia, preso por narco, lavado de dinero y, y, y robo. A mí no me extraña que a Guaidó, a Guaidó, que le están cayendo a coñazo en Estados Unidos, en Europa, porque ahora cogieron papuchumbeles al señor, al señor Guaidó, le cogieron papeles de boxeo. Después que lo impusieron, hasta los mismos gringos están echándole todo el pajón encima. ¿Eh? Lo montaron, lo montaron ellos. Se montaron todo ese reino en arnia ellos. ¿Eh? Y ahora no les sirve. A mí no me extraña que a Guaidó en una de esas editas... Guaidó, yo creo que se siente mejor aquí en Marecera, porque Si llega a T que está Urión, lo van a meter preso. <coughs> por último, yo quiero decirle a Patricia Polea una cosa. No, no, Patricia, a ellos no le dieron nunca 3.800 millones. Nunca llegaron a esa cifra. Estás equivocada. Estás equivocada. Esa vaina sí tienen los americanos. Los americanos le fueron dando por cuenta gota. ¿Más de mil millones? Sí. Mil ochocientos. Por ahí anda los robos de ellos. Pero ellos no le dieron los tres mil ochocientos millones. Tú, tú, que has atacado muchísimo a todo el, el gobierno interino, el gobierno de Narnia, y tú te has hecho la... la ¿cómo se llama? La, la radical... ...y atacas ahí al Calangola y atacas a todo el mundo... tú estás protegiendo a los gringos... ...los gringos son los que nos robaron... ...los que nos quitaron... ...¿quiénes levantaron la manito ahí en una plaza... ...para, para nombrarse presidente y todo ellos Los vagabundos, los golpistas... ...los que, se, los que agarraron y se fueron, se fueron para allá, para, para Cúcuta... ...y uno de ellos terminó en un burdel... Con el, con, el, ...con el hermano muerto, un primo muerto... ...metió con un viaje de prostituta... ¿eh? y con burundanga... Esos son los que le daban 100 mil, 200 mil dólares para que los fuera a gastar. Pero eso es mentira. Tú sabes quién tiene los reales, Patricia. La OFAC es la que ha ido, tú sabes, dando por cuenta que tío, vamos a darle unos realitos aquí, vamos a ver si logran tumbar por aquí. Por... Y siempre la condición es esa, tienen que tumbar el gobierno. Si no lo tumban, man, a dejar de. Ya el, el goteo se acaba. El goteo se acaba. ¿Por qué tú crees que salió corriendo este.? El, el, ...el principal firmante de aquí de, de México... ...porque salió corriendo para Portugal... ...Portugal nos tiene mil millones de, de dólares... ...metidos en una... te bloqueados en una banca... ...y ellos fueron allá... ...a decir al gobierno de Portugal... ...vale, para nosotros puedes participar en las elecciones... ...tú deberías aflojar, eso es realito... No. Eso, ...no... ...eso no furula de esa manera... ...eso no furula... La, la, quiénes son los ladrones... Fue la, es, la, ...es el gobierno norteamericano... ...es el, el, el, ¿cómo se llama?, el Departamento de Tesoro Norteamericano. Es más, de hecho, que siguen robando petróleo en el mundo. Tomaron Siria, una parte de Siria donde está el petróleo y se lo están robando. Se lo están robando. Usted ya, tú sabes, de eso no hablo. Es igualito que cuando la confesó Mingo. Eso fue poquito después del golpe... Poquito después del golpe de abril. La confesó a Mingo y agarró y le dijo: mire, y Cisneros, ah, no, no, yo ahí no me meto. tendría ah, no eres, ¿verdad? Tú no ibas a hablar de, de Gustavo Cisneros ni a balazo. Y tú sabes que Gustavo Cisnero era el, el, el que sí se estaba montando como procónsul para entrar en la presidencia sin ser venezolano. ¿Oíste? Porque es cubano. Cubano de los gusanos, pues, de los. No, no, es, no es que sean cubanos de corazón, jamás han sido cubanos de corazón. ¿Eh? Vamos a poner las cosas claritas. Tú todavía, tú estás, tú estás sobreviviendo, ocultando mucha mierda. Ahí en Miami. Es decir, que decirlo. Por cierto, ovnis, extraterrestre y otras vainas. Vamos a ver primero qué es lo que ha pasado con esos benditos ovnis. Después yo, yo me encontré con un video sobre los ovnis. Bien bueno. Pero vamos primero con el video 3. Rueda. ¿Cómo, cómo se llamaba aquella película en donde los, los alienígenas invadieron? <risa> Invasión extraterrestre. Entonces el presidente de los Estados Unidos... Este... Independente. Day. Independent Day. Día de Independencia. Ah, no, ese... A mí me da risa porque viene y le dispararon un cilindro que estaba en, el, en, el, en el, <risa> estaba allá, ¿no? Dice que hay muchos en Estados Unidos que de verdad se creen la vaina de que derribaron un objeto volador no identificado, un ovni extraterrestre. ¿Verdad? Porque no dejaban, claro, el Pentágono estuvo cuatro días sin informar qué era lo que había derribado. Sabían de una sonda que había estaba por ahí. Que dicho sea de paso, ya el Pentágono sabía de quién era. Porque era una, una sonda atmosférica que había lanzado China. ¿Verdad? Además, Estados Unidos, y es verdad lo que dicen los chinos, Estados Unidos es el país vigilante, se vigila a sí mismo, joda, la ley patriota y todo lo que mete pero a mí me da risa algo, ¿no? Pues te dicen, no, que, este, tumbaron, esta semana han, han tumbado ya tres, tres o cuatro, algo así. Entonces tú ya le dices, ah y tumbaron un objeto volador no identificado, es decir, que mataron a unos alienígenas, entonces tú te pones a pensar rapidito, pues por lógica, ¿verdad? Por lógica, coño... ...si es verdad que existe vida en otro... ...pero que yo me imagino que debe existir mucho más allá y todo esto... Y, ...y hay vida adelantada que logró... ...lo que nosotros no hemos logrado que es saber si hay vida por allá... ...pero ellos se llegan hasta aquí... ...como dicen están entre nosotros... ...dicen así, están entre nosotros... ¿Eh? ...ahí están... ...los alienígenas... ...hay muchos que se creen en esa vaina... ...entonces si una, una sociedad... ...perdón... ...una civilización tan avanzada que logró venirse años luz hasta acá, ¿de verdad ustedes creen? De verdad, de verdad, de verdad y debe haber más de un americanito que lo, que lo crea así, uno de estos gringos, de los que ven mucho, mucho, pues mucho a Nefi y, y, y a la Paramount Pictor y a la Metro Golden Meyer y toda esa mierda, ¿no? Y dice, ¿de verdad, de verdad ustedes creen que a una civilización tan adelantada tú le vas a tumbar un hornip? Digo, no sé. Pregunto, ¿no? Un pedo de lógica, ¿no? Es lógica. Si nosotros no hemos todavía poder... Bueno, no lo sabemos, ¿no? No hemos podido detectar vida, vida fuera del, del, de la Tierra, ¿verdad? O por lo menos se han encontrado algunos indicios de algunos organismos que estuvieron en algún momento encima de la Luna, en Marte, ahora que se está averiguando, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, las galaxias, ahora con el Hubble, es que se llama el... el Sí, que ahora ven hasta ya el nacimiento de una estrella y todo esto, porque uno ha lo logrado encontrar otra civilización como otra civilización que va a venir hasta aquí. Y, no, y, y, y tú le vas a tumbar un, un aparatico de eso. Dime. Después de, mil, de, de viajar miles de, de años luz. ¿Ah? Por eso yo hice este videito. Se llama Extraterrestre. Iti. Fonjo. ¿Tú te acuerdas de I.T. Fonjón? I.T. Fonjón. No, no, no, no. ¿Ah? Oh, I.T. Fonjón. Mojón. Vamos a ver, Rueda. El, la mancha del, del video del carro. <risa> no, hoy nos mandaron una foto de un carajo que decía, este estuvo 100 kilómetros persiguiendo a un hombre. Y era... <risa> Era la mancha de una cagada de pájaro en el, en el parabriso. Ay, ay, ay, ay. Y unos F-16 detrás de IT, pasando la luna. Ay, ay. F-22, no, ya, no son F-16. Oye, que uno no tiene que reírse de estas cosas, porque ¿qué te queda? Sí, igualito, y estaba con... con... Ya te digo, déjame decirlo, tengo por aquí. Va con Carola Chávez, con Ana Zanoja y con Cristóbal, Cristóbal Jiménez. La gente sí se molesta rápido, yo no entiendo esa vaina, por, por, qué se, ¿por qué se molestan? Entonces llego yo y... <ríe> Gordo, ¿tú pusiste esta lista sí. Está bien bueno, de los platillos voladores está bien Bueno. <ríe> Entonces, yo pongo... ¿Verdad? <ríe> yo estaba... Estábamos riendo, yo pongo esto, pongo, anota, a ver, Vamos a ver si lo logramos hoy aquí, espera <ríe> Y yo pongo este Twitter, ahí mismo se, se, Hubo más de uno, este... Más de uno que, que, que se sintió ofendido. <ríe> Hay un estúpido preguntando que si el reloj que yo tenía era, era barato. <ríe> yo no entiendo, no entiendo, ¿sabes? Aquí, aquí, mira, mira, ve. Veo un a sí. Sí, estamos listos. voy, arranco. Hoy es martes 14 de febrero del 2023, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Aquí está Mario Silva, el conductor del programa La Odilla, el programa más visto en la televisión venezolana. Eh, pa, ya, ya, pues, ajá. pasó? Sígueme. Claro, no le llamen haciendo el corazoncito, mira, con las manos los la dedos. No, no, también tenemos, tenemos, tenemos que agregarle a esto para poderlo poner en Twitter, que hoy es el día de Pablo Coelho. No, Empiecen a recoger frases de Pablo, Pablo Coelho hoy para pa los Twitter. Pa, ¿no? Nadie inventa una vaina nueva en el amor. Vamos listo, estamos listo, listo. Oh, no voy no. 14... pues a estaba. Yo le decía, yo le decía en, en dos Twitter. Y aquí celebrando el día de las selfies de amor a lo coelho, con corazoncitos incluidos. Entonces pon pues aquí, no podía faltar el selfie diciendo chis. <ríe> el mejor fue, fue Cristóbal. Mira lo la, mira la de chis. Chis. <ríe> yo le digo a todos ellos digan chis. Mira, en la cara <ríe> Cristóbal. Chis. <Cheese. ríe> <ríe> Todo, que está Carol y riendo si yo también con comí, mi comí palabrita es chis bueno empezaron a molestarse hoy que, que, que, que hola oh, que día del amor que no sé qué entonces saltan uno comienzan con el tema y hasta uno que habló de los platillos voladores <ríe> ah no es que siempre salen siempre salen siempre sale alguno. nos ponemos serios otra vez ¿verdad? Coño, porque es que estuvo bueno ese del, de, de los platillos voladores estuvo buenísimo. Así como tienen adormilado el pueblo norteamericano este. Fuere vaina. No nos caigamos a coba. Antes de poner estos videos que voy a poner, voy a, quiero leer a un, un columnista que es ucraniano. Que él escribe para RT. Muy bueno. Se dice, en el reino de la letra chica. Dice él. Momentico, que te, ya uno cuando está llegando el viejito le ponen horter y tiene que ponerse los, los lentes, es terrible. Se pone cagalitroso, ¿sabe? Muy <ríe> no voy a mencionar quiénes son otros cagalitrosos por ahí, pero tú, ya tú sabes quiénes son, ¿verdad? Bueno, eh. una de las cosas básicas que nos enseñan desde que somos niños es la noción del sentido común. Por ejemplo... Una persona, aunque sea diseñador profesional de interiores y tenga buena vista, cuando está cayendo desde un rascacielos, no puede opinar acerca de la decoración de los departamentos que ve mientras está descendiendo. ¿Eh? Todos, en nuestras tan diferentes y tan parecidas realidades, cientos o miles de veces, comprando algún producto o contratando un servicio, tenemos que aceptar o firmar un contrato de varias páginas con letras, más o menos ilegible por lo pequeña, aparte de llevar varias referencias a leyes que ningún mortal maneja. <coughs> es de sentido común entender que nadie en la historia, excepto los abogados especialistas, los periodistas de investigación o los agentes de la competencia, jamás leerán los papeles con las condiciones que está, están aceptando a ciegas, es decir, no le quedará otra que confiar en la buena fe del vendedor. Además, por la experiencia de todos, sabemos que el consumidor siempre será responsable por cualquier falla del producto o servicio. Incluso si tiene toda la razón demostrable, no estará en condiciones de entrar en una pugna legal contra las grandes empresas que tienen todo para ganar cualquier juicio o disputa. La gente común jamás tendrá tiempo ni dinero para competir con ellos de igual a igual. Sabemos que hay batallas perdidas a priori. Tragamos la rabia, sacamos la billetera y acudimos a otro proveedor confiando más que en la buena fe del otro, en la buena suerte de uno. Para poner un ejemplo más gráfico, cuando usted compra una maleta de viaje, incluso en una buena tienda, seguramente le ofrecerán tres años de garantía por escrito. Y le dirán que estas hermosas maletas son prácticamente eternas. Lo único que no nos contarán es que si sí son eternas, pero sin usarlas. ¿Eh? dice la letra chica escondida entre las páginas y entre los párrafos, le advertirá que la garantía no incluye el mal uso, entre, entre comillas. Cualquiera que haya viajado en un avión alguna vez sabrá la altura desde donde vuelan las maletas, sobre todo cuando las conexiones son cortas. Aquí tenemos el famoso caso de la caducidad programada, cuando nuestros abuelitos nos preguntan por qué las prehistóricas lavadoras de sus tiempos ...les duraban toda la vida y las maravillas tecnológicas posmodernas, ...con suerte funcionan hasta el día siguiente la fecha de garantía. Mientras tanto lejos, en algún océano... ...crecen las islas de basura aspirando a competir en tamaño algún día con los continentes. En estos continentes, los ciudadanos concientizados por la televisión... ...para poner su granito de arena... ...en el ahorro de agua o electricidad se bañan cada vez menos... No planchan la ropa, aunque esto sea no solo un asunto estético, sino de que lavarse y planchar la ropa mata los virus y gérmenes que tanto nos asustan últimamente. Mientras las grandes empresas tan grandes que son dueñas de los gobiernos y ejércitos financian la publicidad ecologista y progresista, arrasando con la vida y la posibilidad misma del futuro. No es la queja de un consumidor frustrado, o sea, no solo es esto. Ahora nos acercamos al problema central de nuestros tiempos, el poder de las corporaciones transnacionales. En la reveladora película documental de los norteamericanos Michael Moore y Joel Bakan, The Corporation, se nos presenta una investigación científica y jurídica del monstruo y su comportamiento. Los autores entrevistan a un especialista del FBI, perfilador de psicópata. Y así llegan a la conclusión, haciendo un test, que si consideramos a la corporación una persona jurídica, comparándola con la persona natural, esta persona tiene todas las características de un psicópata. Es decir, se permite absolutamente todos los derechos, gracias al sistema jurídico que se ha creado a nivel de la institucionalidad mundial. Persigue como único fin el beneficio propio y tiene todo el derecho... ...para evadir cualquier obligación o responsabilidad como que consecuencia de sus acciones. Esto contradice la esencia misma de lo que hizo posible vivir en sociedad... ...el contrato social, que permitió a los seres humanos organizarse... ...basándose en el acuerdo de tener derechos y obligaciones. Actualmente, ese monstruo con la cabeza invisible que son las corporaciones... ...sigue acumulando todos los derechos. Dejándonos a nosotros solo los deberes. Nosotros tenemos la obligación de cumplir, de pagar, de portarnos bien, de no molestarnos y de aceptar sus reglas. Mientras ellos hacen y deshacen las guerras, convierten bosques en desierto usan los medios de comunicación como instrumento de su propaganda para normalizar lo injusto y lo criminal de tal acuerdo. Convirtiendo el mundo entero en un basural no solo de desechos materiales sino también del espíritu. Aunque este modelo del infierno perfecto tiene una falla generada por el propio modelo, su caducidad, el pensamiento cortoplacista que nace desde la miopía tecnócrata es muy soberbio. Ellos creen entender las leyes de la vida y al ser humano logran manipularnos muy bien, pero no nos conocen. En estos momentos de crisis global, los plazos programados de este sistema... ...también están llegando a su fin. Pretendiendo controlar y abarcarlo todo... ...el liberalismo económico mundial generará cada vez más caos... ...y tendrá cada vez más errores. Y esto es una enorme oportunidad para el cambio. El ser humano ya creció y no le sirve la camisa de fuerza del mundo anterior... Por eso nuestra conciencia está cada vez más incómoda con lo que pasa. Por suerte, no se logra adaptar. Con o sin nuestra acción, este modelo conocido como civilización occidental, se va a caer. Pero solo de nosotros depende la posibilidad de alcanzar una sociedad humanista, la que todavía está por inventarse. El señor se llama... Oleg Yashinsky tiene, ha tenido varios artículos muy buenos, ucraniano de origen. <coughs> el mundo es finito. Resulta que en Estados Unidos llevan más de 10 años teniendo que pagar, ¿verdad? comida antes de pagar electricidad. El mismo sistema de vigilancia norteamericano, el mismo sistema de vigilancia europeo, que fue tratando de desideologizar a las masas, en este momento ya no tiene más excusas ni mentiras que dar. Y el mundo es finito, el mundo es cortico, pequeño, y está creciendo la gente. Eso es lo que trata de decir él allí. Bueno, lo que yo le entendía a él, y eso es muy bueno. ¿Cómo van las cosas en Ucrania y en Europa? Vamos a ponernos serios ya. Rueda. Y hay algunos ya, como Berlusconi que están, empezaron a, a distanciarse de, de Ucrania. Israel, que entró el, este, el genocida este de nuevo al gobierno. ¿Ah? Netanyahu. Él mismo. Y la, la, la sociedad en este momento está en las calles de ese, de ese ejército invasor, de ese gobierno invasor, y está en las calles... ...peleando contra él. O sea, ¿cómo es posible que quienes... ...quienes denunciaron el holocausto... ...el Estado... Eh, el, ...el, los judíos... ...el Estado sionista ahora esté aliado... ...a un Estado nazifascista como el de Ucrania? Hay que verlo. ¿eh? Hay que verlo. Pero se están distanciando, Manolo Ya Se están gastando mucho dinero, mucho dinero... Y están creando las condiciones para revueltas internas en todos los países de Europa. En la misma Estados Unidos. En la misma Estados Unidos. Pervirtieron, chicos, el, el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Lo pervirtieron. Cosas terribles. Lo pervirtieron. Porque esa ha sido la política de engaño de en Estados Unidos. Una política de engaño permanente, de no cumplir con los compromisos. Vamos a ver este video que viene, que es la política de engaño de, de los gringos. De no cumplir jamás con ningún tipo de acuerdo que llegue ni lo que se firme, ¿no? Vamos a verlo, Rueda. Ustedes se imaginan, no más, vamos comentando aquí tal y como están las cosas que los ucranianos cada vez que ven, le disparan una varita salen corriendo, sobre todo cuando ven a los chechenos. Que caiga un tanque Abrams en las manos de, de, de los rusos. Uno nada más. Lo agarran, lo montan en un camioncito, se lo llevan para Rusia y lo perfeccionan. dale fe? Y ellos lo saben, ellos lo saben. Que eso es lo peor. Lo ponen, bueno, si sí, ya los rusos tienen armamento de avanzado tienen quizás ahorita, sobre todo con lo, lo, la cuestión de los misiles hipersónicos, están ahorita garantizando su propia seguridad. Evaden los, los, los paraguas y misiles. Vamos a ver, porque ahora ya se está hablando de 40 mil muertos con los de Turquía, ¿sabes? 40 mil muertos, se estaba todavía chicos que están apareciendo sobrevivientes después de más de 150 horas de después del sismo, del terremoto, terremoto, no sismo, vale, fue la sismo. Este, pero la discriminación es terrible. Y ahí les va Mirko, sacó un muy buen análisis sobre la discriminación, porque pareciera que Siria no existe para Estados Unidos. ...ni existe para la ONU, que es lo peor. Rueda. ¿Tú sabes lo que es la ministra de defensa de un país que se supone es... ...independiente y soberano tener que responder así porque Estados Unidos... ...les manda les a manda decir simple y que no pueden aparecerse en Siria? ¿Qué dicen los españoles de esto? ¿Qué pueden decir los españoles de esto que... ...de esto que responde ella? ¿Qué sabe... Las necesidades de ayuda que tiene Siria y ellos tienen que responder a los intereses norteamericanos no pueden decir nada. O sea, ¿qué? Dime. ¿De qué nos acusan a nosotros los venezolanos? Dime. ¿Ah? ¿Quién tiene una dictadura realmente? La dictadura mundial de los gringos, que hacen lo que le da la gana. Y la pregunta a los españoles es, saben, porque es el primer mundo, dicen ellos que son los civilizados. Decirle así bien claro que dónde está tu soberanía, dime, la soberanía del, del Estado español para decidir. Según la Carta de las Naciones Unidas, tienes la libre determinación de tu pueblo y de tu propio Estado, tu propio gobierno, usted representa a ese pueblo. Y que tú no puedas salir a ayudar a Siria, pues no te ala, porque no puedes, pues. Una ministra de la defensa declarando esa vaina, lo que es vergüenza, vergüenza. ¿Eh? De eso no habla Pablo Iglesias y compañía, ¿sabe? Ni la Inafino Genova, no, no, no. De eso no se habla. ¿Eh? Rapidito. Eh, eh, escuchen bien lo que les voy a decir. Ahora mismo que se me pasó a mis amores, les digo desde aquí, a, a mis dos amores que son las que me dan la lista. Se me pasó, pero voy a, antes de terminar el programa, voy a leer la lista de recomendados de Twitter e Instagram. Pero primero quiero leer unas cosas aquí. Hay una cuenta que yo sigo, ...en Telegram, muy buena... ...que se llama al otro lado de la frontera de Ucrania... ...mira esto, ve, mira... ...quiero que vean esto que está aquí... ...esto... ...este papelito que está aquí... ...este que está aquí, ve... ...este, que está en alemán, ¿ok? Está en alemán... ...ahí tienen el sello del gobierno alemán... ¿Mm? ...dice así... ...imagina cómo serán los soldados ucranianos... ...que están entrenando en Alemania... ...para que hayan tenido que poner esta advertencia... ...abro comillas... ...les recordamos que la legislación alemana... ...pena con cárcel la simbología fascista y de la SS. ¿Se lo ponen a los ucranianos que van a entrenar no, ha, no hace falta ningún comentario tampoco. <coughs> un poquito sobre Odessa... ¿eh? ...que está en manos de en los ucranianos. La tarifa para comprar un boleto blanco... ...que es exención de la movilización... ...es decir, exención para que no te recluten... ...es de cinco mil dólares para los suyos... ...para los que se declaran, tú sabes, fascistas... ...para el resto son siete mil dólares... ...también hay un servicio por cuatro mil dólares... ...para que no te manden al frente aunque tengas la citación... ...prohíben el idioma ruso... ...especialmente aquellos que trabajan con la gente... ...por ejemplo, si el vendedor habla, habla solo ruso... Pueden venir y quejarse a la administración de mercado o centro comercial, grabando todo en cámara. La persona puede ser despedida, incluso puede ser asesinada. <coughs> Muchas personas son llevadas al frente por la fuerza. Incluso aquellos que dicen que quieren ir a la cárcel, simplemente los encarcelan y luego se los llevan al frente. Estas son informaciones que nos mandan de, de España una, unos camaradas Mira, ve, en Bakhmut, ¿Ves esto que está aquí, eh? esto que tú ves aquí, advertencia de ellos, ¿eh? puestas en las paredes en Bakhmut, de los ucronazis, que les llaman ellos, los ucranianos nazis, ¿ves? mira, ¿ves? y dice, la advertencia, en Bakhmut han aparecido los avisos advirtiendo que ante el avance de los rusos, las fuerzas armadas de Ucrania quemarán las casas antes de salir de la ciudad para crear una cortina de humo. Es terrible, terrible, ¿sabes? Lo que se está viviendo ahí. Mira, aquí, no vamos a, a, a poner mucho esta este, este video. Los, dos ucranianos, me imagino que a un soldado que no quiere luchar, que quiere irse, vestido también de ucraniano, lo amordazan, lo amarran y lo entierran vivo. ...mira... lo tierra vivo... ...mira... ...la pregunta... ...ustedes creen que Zelensky... ...y estos crímenes de lesa humanidad... ...van a quedar impunes... <coughs> ...ya te aviso Chiruli... ...vamos con los recomendados... ...muchas gracias, muchas gracias... ...voy para acá... ...los recomendados en Twitter... Son Negrita Rudy, Kerich Héctor, Guerrepe extremao Estremao 1411, S3, es es no es la E, sino 3, Estremao. Paola Piso, 28, arroba la inventadera, yo quiero que sigan a, la, a, la, a los camaradas de, de la inventadera, ¿saben? Porque ahí estamos viendo al pueblo nuestro. ...desde lo más profundo en sus raíces... ...trabajando, inventando... ...luchando... ...la resiliencia de nuestro pueblo... ...sigan la revista, no solamente la revista... ...sino... Este, ...la cuenta de Twitter... ...y sobre todo la, la revista, la revista es muy buena... ...muy buena, ¿ah? ¿Ah? Sí, está José Roberto Duque, mi hermano... ...vamos a seguir la inventadera... ...arroba la inventadera... ...Aleja Bolivarian... El Maturinés Amorey José y Cabimas 1965. Esos son los de cuentas Twitter, van a ser publicados de inmediato en el Twitter nuestro, en la cuenta Twitter de la Ojilla. Y los recomendados de Instagram, Santiago Revolucionario 2020, Mabel Amesa Figueroa, Pacheco Carlos Gerardo, Yadira Reyes, María Telli 9, José 473 Jiménez, J. Rujano 09, Yuli 7995 Palacios, Beba Chavista 22 y Andrés es mi gente. Andrés, mi gente. Andrés, mi gente. Ya está publicado en nuestra cuenta Twitter. Gracias, Ana Tapila. Y por ahí debe estar ya, ya, ya publicando mi otra camarada en Instagram. Un abrazo a todos. Bien, nos vamos. Bendecida noche con los ovnis. No sueñen con los ovnis, por favor. Por favor. Y feliz día del amor y la amistad, padre coño, también. ¿Ven? No utilicen tanto a Pablo Coelho para esas cosas, invéntense una cosa bonita. Quienes utilizan a Paulo Corea, coño? Parecería que no tuvieran imaginación, ¿verdad, compadre? ¿Ah? ah bueno, que se busquen a Pepe Mujica, que está últimamente muy amoroso. Encantado como cuando veo a, a mis camaradas diera. Les pido la bendición a todos. Un abrazo, chao. Nos vemos el sábado.